Hola a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ir admitiendo. Yo tengo como mucha ventana abierta, así que voy a cerrar algo. Vamos a dar un, un par de minutos entonces para que se vayan reuniendo. Ya tenemos el chat abierto para la sesión de hoy. Hola a todas, a todos. ¿Cómo están todos? Hola. Andrés, que está en Buenos Aires. Hola Andrés. Muchas gracias por conectarse, por la asistencia, por el interés en esta segunda sesión del ciclo, que yo creo que bueno, Jimena y yo tenemos muchas expectativas de esta sesión, ¿cierto? Muchas ganas de, sí. de tenerla también. Una sesión con un tema muy, muy bonito, como todas en, en realidad. Hola, hola a todas, a todos. No sé si te parece, Jimé, que empecemos a presentar. Empecemos. Sí, voy decir, bueno. Ya, porque la idea es igual que, que en la sesión anterior: eh, poder terminar a las 5, un poquito pasado de las 5, quizás. Eh, pero entonces vamos a empezar. Eh, les doy la bienvenida a todas y a todos quienes están conectadas y conectados. Hoy tenemos la segunda sesión de este ciclo que nos convoca para reflexionar, para pensar sobre este tema, esta facultad, esta cuestión, este concepto que es la, la imaginación, un ciclo de conversaciones y, y de diálogo que hoy día vamos a tener con, con dos personas, de hecho, a diferencia de la sesión anterior eh, que tuvimos con Paula Didbon, una sesión venimos de una sesión muy bonita ¿cierto? sobre el arte plumario eh, y el lugar de la imaginación en ese espacio de encuentro entre dos culturas en la época colonial. Y hoy día tenemos nuestra aproximación a la, a la, a la imaginación a partir del, de la noción de la melancolía. Eh, yo solamente quisiera eh, presentar nuevamente el ciclo desde esta perspectiva más general. Este es un ciclo que estamos organizando junto a Jimena en el marco de nuestros respectivos proyectos Fondesit. El proyecto de Jimena, un proyecto de post, eh, postdoctoral sobre la imaginación en la colonia. Y el mío, personalmente, un proyecto de iniciación e investigación en el que estoy estudiando a William Blake y a Carl Gustav Jung. Eh, bueno, este ciclo, como ustedes saben, se va a desarrollar hasta el mes de noviembre y hoy día estamos aquí, ¿no? en la segunda sesión. Eh, le voy a dar paso a Jimena ahora para que pueda presentar a Alejandro y a Diego. Antes de continuar, eh, quisiera agradecerles eh, por mi parte a Alejandro y a Diego su participación hoy día y también a todos las y eh, los asistentes, el, el interés que estén conectados y conectadas a pesar, a pesar de todas las dificultades. ¿no? Eh, bueno, y como, como la vez anterior, Jimena y yo eh, vamos a abrir el, el diálogo con un par de preguntas de, de, de apertura, pero la idea es que después todos y todas podamos participar de este diálogo con, con Alejandro y Diego. Para eso les recuerdo que mmm, valoré, valoraríamos mucho que pudieran liberar Ojalá el audio y presentar sus preguntas oralmente, eh, pero si no es así también, como la vez anterior, pueden escribir sus consultas y comentarios siempre a través del chat. Jimena y yo vamos a estar muy pendientes de, de eso para poder transmitirlo también. Uh -huh. Así que eso Jimena. Bien, gracias Dani, eh, gracias a todas y a todos. Eh, les cuento que contamos con la participación de, como decía eh, la Dani, de dos personas, eh, de Alejandro Soto, que es psicólogo clínico, magíster en trauma y psicoanálisis relacional de la Universidad Alberto Hurtado, y también nos acompaña Diego Tibilotti, licenciado en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, conduce el podcast Filosofía de Bolsillo, que entrega análisis y herramientas para leer textos filosóficos desde Platón hasta la actualidad y se los recomiendo. Muchas gracias Diego y Alejandro por estar acá. Eh, bueno, tenemos aquí, como les decía Alejandro y a Diego, que desde sus perspectivas cada uno, desde la psicología Alejandro y la filosofía y la estética Diego, van a conversar con nosotros acerca de la melancolía y su relación con el pensamiento, la creatividad y la imaginación, y esto, por supuesto, nos puede llevar a distintas aproximaciones, a distintas perspectivas y acercamientos de las que hoy queremos conversar. Por eso, Alejandro y Diego, me gustaría empezar este diálogo y pedirles que comenzaran por contarnos cómo, desde sus disciplinas, desde su experiencia estudiando este, este problema o reflexionando acerca de esto, han visto este potencial vínculo entre melancolía e imaginación. Eh, no sé, Alejandro, si quieres partimos por ti, eh, para que nos cuentes qué, qué has hecho tú o cómo ves este vínculo entre melancolía e imaginación. Sí, no hay problema. Bueno, primero darle las gracias a ustedes dos, a Diego también, que nos acompaña en un horario bien de noche allá en España, así que gracias Diego también. Eh, estoy contento de estar acá. Había eh, ah, motivado la verdad en poder conversar con usted a propósito también de los proyectos que, que están conduciendo Así que esperemos que podamos sacar algo acá en limpio Bueno, la verdad es que la relación entre la melancolía y el psicoanálisis O la melancolía y la psicología y en ese sentido la creación es muy importante eh, Yo en mi tesis lo que hago básicamente es hacer un diagnóstico de la cultura predominante eh, siguiendo la filosofía de byung cierto, y lo que él llama como asociada a la transparencia, a este exceso de positividad, y ver cómo esos procesos de subjetivación, en el fondo, eh, esta nueva gama de símbolos y de sentidos va, en el fondo, prestándose como un espacio de sujeción a los sujetos, se van gestando ciertos procesos de subjetividad, a los cuales los sujetos se van sujetando, acoplando, y que principalmente lo que yo investigo es cómo esos mismos procesos van eh, inhibiendo y sacando de lugar a las aflicciones, y entre ellas a, a la melancolía. Eh, en ese desarrollo, claro, yo más hacia las conclusiones eh, me acerco hacia la idea de que eh, los procesos de subjetivación actual, siglo XXI, eh, inhiben las emociones y contrarrestan estos espacios donde la aflicción y la melancolía eh, tienen lugar, un lugar que han tenido a lo largo de la historia también, no, no es algo, la melancolía sobre todo es un, es un afecto, una emoción que la podemos rastrear en toda la, histo en toda la historia y en todas las civilizaciones. Ha tenido distintas acepciones a lo largo de la historia, no obstante siempre ha estado presente. Probablemente hoy sea el día o, o la época donde más se ha medicalizado y neurodiversalizado el concepto, eh, quitándole y restándole su capacidad y su potencia creadora. Eh, muchos de los problemas en psicología actualmente se medicalizan, no hay mucho espacio ni tiempo para una reflexión que resista eh, cierta pregunta, que resista cierto malestar. Hay una actitud como predominante en que el dolor y, y las aflicciones se vaya pronto y, y no explicamos nada de él, no, no, no descubrimos su, su sentido encriptado o, o aquello que pudiese... Eh, darnos claves de nosotros mismos o de una época en particular. Eh, bueno, ahí yo, claro, investigo no no a, eh, de manera tan precisa, pero sí a grandes rasgos. Por ejemplo, esta eh, historia de la melancolía, como en la época clásica, es pensada como la enfermedad de los intelectuales. Eh, Platón hace una distinción entre una melancolía eh, positiva y otra negativa, o una patológica y otra creativa. Uh -huh. Luego, durante la época medieval, eh, el concepto de melancolía se transforma y se le llama asedía, que sería una pereza, un aburrimiento, una apatía que contrarrestaría la relación con lo divino y con la fe. Por tanto, era considerada uno de los siete pecados del diablo, era un pecado capital. Fue muy castigada, eh, eh, principalmente por Tomás de Aquino, por ejemplo. Eh, y luego, durante el Renacimiento, o... o la melancolía vuelve a tomar su potencia creadora, su potencia creativa, y es rescatada por un montón de artistas intelectuales de la época. Entonces, en el mismo concepto histórico de melancolía, ha habido siempre una potencia creadora. Son los procesos históricos, los cambios culturales, la, lo que supeditan al concepto a tener variaciones. Actualmente la melancolía eh, está muy medicalizada, por tanto... No hay una acepción o una connotación positiva al respecto. De eso justamente me gustaría que hablemos un poco, quisiera darle la palabra, muchas gracias Alejandro, a, a, a Diego, para que después hablemos justamente del sentido encriptado que, que tú mencionabas, cuál, cuál, cómo podríamos sacarle, sacarle brillo realmente a, la, a la melancolía. Bueno, hay, hay una relación en. en... Entre, entre melancolía y pensando en la relación de ambivalencia eh, como también muy bien señalaba desde Platón, señalaba Alejandro, no eh, por una parte está la dimensión patológica eh, literal ¿no? del, del el melas colé, ¿no? la bilis negra, que es esa, esa en la teoría de los cuatro humores de, de Hipócrates, ¿no? que también define la personalidad ah, y que es la primera digamos en términos históricos y por otra una posteriormente eh, y en una acepción, la acepción que, la, que, que nosotros tenemos hoy es, un, es eh, construida muy recientemente, es verdad que hay una historia muy larga como también muy bien decía, pero digamos en una historia de los últimos no más de 200 años se define un, una, una acepción de melancolía que, es, que está asociada a una potencia eh, que nos saca del mundo ¿no? y nos otorga al sacarnos del mundo una potencia creativa, ¿no? eh, sobre todo nos saca de una mirada normalizada y, y normalizadora de, de la de la realidad, porque además eh, nace de sentir el absurdo, es, ese es el origen, ¿no? o sea, del sentimiento íntimo de que la, real, de la realidad del mundo eh, se encuentra detrás de las cosas y que nos relacionamos con las cosas, pero no con lo que hay detrás, con, no nos podemos realidad, abordar, digamos, el ser de lo que es. no eh, Podemos a, admirar la naturaleza, hacerle una foto, colgarla en Instagram, pero no podemos fotografiar el interior de la naturaleza, ¿no? No, la naturaleza no... Ha, no no acepta la imagen ni el concepto. ¿no? Entonces, eh, relacionado con eso y, y por reconducirlo hacia, hacia la creatividad eh, artística, ¿no? eh, la creatividad, la imaginación, eh, el pensamiento mismo nacen de, de un estado de incomodidad ontológica, no, no, de, la, no de la conformidad con el mundo, eh, sino de lo contrario, no, no de adaptarnos, a la, no de tener la misma forma que, que el mundo que nos rodea, sino precisamente de sentir ese absurdo, uh, de sentirse exiliados del mundo ¿no? y por lo tanto también nace de una contradicción irresoluble que, eh, en mucho, en, en, especialmente la filosofía contemporánea, eh, la única resolución muchas veces que ha encontrado ha sido en el arte ¿no? y, y después por otra parte la conformidad con el mundo, ¿no? eh, la huida del dolor y, y de la melancolía mmm, Digamos que incluso desde un punto de vista filosófico solo producen repetición, eh, producen relaciones utilitarias, por eso también eh, relaciones utilitarias con la realidad y empobrecidas. Por eso también hacía muy bien referencia a Alejandro a, a la melancolía como enfermedad del intelectual, ¿no? porque precisamente el intelectual quiere construir una relación diferente con la realidad. Y... y, la, y y por terminar de conectar eso con la, con la actualidad, eh, precisamente esa huida del dolor y de la melancolía seguramente es lo que define nuestra época actual. ¿no? Y por eso también los actuales no son melancólicos, precisamente, eh, porque tenemos otros, otros referentes, el, el, se han construido otras imágenes. Um, y bueno, a partir de ahí, yo creo que... para para dejarlo y, y continuar más adelante y, y dejar la palabra también a Alejandro otra vez, eh, me parece que el gran pensador, y en eso no voy a ser original, el gran pensador para, para entender esa relación y esa construcción también es, es Arthur Schopenhauer, ¿no? porque, sobre todo porque él viene a, a reivindicar una pregunta, a hacer una pregunta de reivindicarla, una pregunta muy olvidada, eh, especialmente en el, en el pensamiento occidental, que es ¿por qué existe el dolor? A mí me gustaría, Jimena, no sé si querías comentarles esto algo. Ahora. Adelante. No, me, me gustaría preguntarles cómo fue, cómo ha sido ese proceso de la patologización del dolor, porque esto tiene que ver, claro, yo pensaba a partir de lo que, de lo que Jung, que es uno de los autores que estoy estudiando en mi proyecto, describe como eh, esa cercanía con la locura, ¿no? Supongo que todo esto tiene mucho que ver con eso, con... Eh, es algo que de hecho Alejandro trabaja en su tesis, ¿no? Esa patologización del dolor y, y por lo tanto todo lo que puede provenir de ahí. Y Jung teme mucho a eso, efectivamente en el libro Rojo, ¿no? Como esa pérdida de la cordura y describe que él transita por un sendero peligroso. Esa es la noción que, que él usa. Eh, pero justamente en ese atravesar ese sendero peligroso eh, que va como eh, el peligro es despeñarse hacia la extrema cordura o hacia la extrema locura, digamos. Pero en todo caso hay un peligro. No sé cómo está mi, mi conexión a internet, si está fallando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el proceso en que se ha ido construyendo esa mirada patológica del dolor o de la locura incluso? Y si tiene algo que ver, para ligarlo con la imaginación, ¿no? Eh, con, esa, con esa elección occidental, con la razón, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver ahí con la imaginación y cómo se contrapone la razón a la imaginación y es optar por el camino de lo, de lo racional, de lo intelectual, de lo empírico, y desconfiar en cambio de lo que tiene que ver con la imaginación, con las imágenes y probablemente también con la cordura, ¿no? Con eso absurdo que ustedes mencionaban, con la melancolía, con el dolor. Como desconfiar de todo lo que viene de ahí. ¿Cuándo se produce eso? ¿Tiene que ver algo, eh, ¿tiene algo que ver con el tema de la racionalización en Occidente? En fin, ¿no? Bueno, una tremenda pregunta que probablemente podríamos estar hablando solo de ella un par de horas. Yo solamente para para eh, agregar a lo que decía Diego, me gusta dar Tocamus a propósito de su lectura del héroe trágico, fue ahí sí, sí, es como el representante probablemente de lo absurdo que a mí me acomoda mucho. Mira, yo podría responder tu pregunta de dos maneras. La primera, dándote un poco un antecedente más histórico quizás, y la segunda, eh, quizás ahondando en lo que yo conceptualizo eh, abarsamente nomás, como hegemonía de lo positivo, que es lo que yo tomo de la teoría de byung Han. A propósito, un tipo de subjetividad particular del siglo XXI, que a diferencia de eh, la sociedad disciplinaria de Michel Foucault, por ejemplo, la dominación hoy es sobre la psique, es una psicopolítica, no una vía política. Y a diferencia también de la sociedad disciplinaria, no castiga, sino bien es seductora y seduce pre precisamente por su exceso de positividad. Son dos cambios importantes respecto a una subjetividad particular en el siglo XXI. Eh, pero voy a responder por el otro camino primero, solamente para hacer esa antesala. Eh, hay un autor francés que se llama David Le Breton, que él lo hace en un texto notable que, tiene, que se llama Antropología del dolor. Y él dice que a partir del siglo XVII empieza a haber un giro en las aflicciones, en lo que es la melancolía, el dolor y la aflicción en general. Precisamente por el advenimiento de lo analgésico eh, y del de, eh, crecimiento de la ciencia. Antes del siglo XVII, ahí él data como, una, como un antes y un después, el dolor era visto como un destino y tenía una clave moral y social en las comunidades. Era inexorable la experiencia humana. David Le Breton dice el dolor eh, no es un hecho fisiológico, es un hecho existencial. Y eso era algo que estaba hasta el siglo XVII muy enraizado, en, lo, en las prácticas comunes de, de las distintas sociedades pero con el advenimiento de los analgésicos el dolor empieza a perder su clave moral y social no hay nada ahí ya que descubrir y no es un destino eh, eso él dice, bueno, sobre todo en la época moderna él dice hay una vulgarización de los anestésicos o sea, todo lo que son los anestésicos es desde el río de la morfina, lo que sea eh, se ha vulgarizado, o sea, el, el ribotril, los, los ansiolíticos son súper fáciles de conseguirlo acá en Chile, no sé, allá Diego, en, en España, en la feria, por ejemplo, en los mercados populares. Eh, entonces, lo que dice le Breton es que hoy día la gente le tiene más miedo a la muerte que al dolor mismo. Con esta vulgarización de los analgésico, entonces, las aflicciones perdieron todo código moral y social, ya no tienen, no tienen un sentido ulterior, por así decirlo, ni develan tampoco ninguna relación entre el sujeto consigo mismo, con los otros ni con el mundo. Ahí él data una ruptura fundamental. Muy Ahora, lo que yo sigo, la, la, la idea que yo sigo de un que, bueno, Unchul tiene un montón de libros y todos con sociedades con distintos nombres, sociedad positiva, sociedad de la transparencia, pero en el fondo lo que él está diciendo es que los procesos de subjetivación contemporáneo, es decir, del siglo XXI, se caracterizan principalmente por dos cosas. Una, por la optimización y otra por la operacionalización o por el management. Es decir, hay un énfasis en que eh, cualquier aflicción o cualquier dolor o cualquier negatividad en ese sentido, eh, tenga que ser optimizable en función de eh, las vicisitudes del mercado. Entonces, en el siglo XXI, a propósito de esta dominación sobre la psique y no sobre el cuerpo, hay como una especie de fijación y vigilancia constante sobre el yo. Entonces, yo en mi tesis digo, hablo de la omnipotencia ilimitada del yo, empieza a crecer cierto un, un, una especie de supuesto, eh, a través de símbolos, de Instagram, de un montón de espacios en la, en la sociedad, de que hubiese así algo así como una optimización ilimitada de uno mismo, que todo puede ser resuelto por uno mismo, y que más bien es responsabilidad de hacerlo autónomamente. Eso es terrible, porque la optimización total es sinónimo de la muerte, o sea es, es transformarnos básicamente en un electrodoméstico ahora no, pura apariencia, además. Exactamente. Ahora, aparente. eso, porque, porque es peligroso en términos de la aflicción a las emociones, porque las salidas que nos da el mercado en el siglo XXI es optimizar el dolor en función del de mercado, es decir, de darle una ganancia o inhibirlo completamente de la experiencia. Y ahí nace, al menos en la disciplina de la psicología, algo que es muy terrible, que se llama la psicología positiva. Eh, en el 2001 se crea el primer centro de psicología positiva, Research, que queda en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos eh, ahí nace toda una industria también que sostiene este tipo de disciplina donde la felicidad pasa de ser un concepto abstracto o meditable a ser un bien de consumo y algo que directamente pudiésemos eh, a lo que pudiésemos acceder todos nosotros simplemente a través de nuestra voluntad y de nuestra omnipotencia limitada del yo eh, entonces entonces Empieza a ver ese clima, por así decirlo, o, o ese tipo de sujeto que se construye donde la melancolía no, no tiene lugar. Y, y es muy común escucharlo, yo me dedico a la, a la terapia, que los motivos de consulta cada vez más son, quiero ser feliz, eh, no estoy vibrando muy alto, eh, necesito que me arregles algo acá, como que ya nadie se hace preguntas. Eh, entonces todo esto del, del management, el coaching, la psicología positiva, ¿cierto?, eh, van creando un sujeto que no resiste opacidad, que no tiene lugar para las aflicciones, ni que tampoco les permite tener un, un arcano, una clave oculta que pueda, o de la que se pueda espigar algo para la vida ulterior, de la que se pueda considerar algo a propósito de la relación que tiene ese padecimiento con quien lo padece. Así que es bien terrible, la verdad, a mi juicio. Gracias, Alejandro. Sí, yo para... para para hacer un poco de reconstrucción histórica y llegar, a, y llegar también a la actualidad. Um, sí que todas, digamos, hay una construcción, yo me refería a los últimos 200 años, eh, para hacer un una, una resumen rápido, eh, digamos, si nos situamos en la gran crisis de la modernidad, eh, Alejandro ha hecho referencia al siglo XVII, um, especialmente en el último tercio del siglo XIX, es decir, cuando la crisis del sujeto se da en unas circunstancias eh, parecidas a las actuales, porque desaparecen muchas certidumbres, todos los proyectos políticos emancipadores, emancipatorios han fracasado. Se empieza a sentir que la realidad no se puede cambiar y que lo único que se puede transformar es mi realidad interior. ¿no? Es decir, que es el momento en el que la conciencia gira sobre sí misma. Ah, y todo eso sucede mientras la burguesía como clase emergente empieza a reclamar mayor participación en la vida cultural, Uh, y los artistas empiezan a gozar de una especie de prestigio social en relación a la autonomía, ¿no? a la voluntad e independencia respecto a ese mundo que desprecian, uh, al mundo burgués del que, del que proceden. Por eso, de hecho, se quieren desmarcar y con una retórica que se va a apoyar en el, en el arte por el arte, etcétera, ¿no? que es una cuestión que afecta a cuestiones estéticas, sociológicas, eh, que, que desbordan lo que podemos aquí hablar, uh, pero que sí que reclaman una aristocracia de espíritu. ¿no? Y, y entonces el, el papel del arte y del pensamiento en el contexto del capitalismo industrial, vamos a decir, del capitalismo de la época, está repleto de, de narraciones sobre el aislamiento del creador en medio de una sociedad que es hipócrita, que es imbécil. Ah, y en mi opinión, en la medida que vivimos en, en el contexto del capitalismo avanzado, no ha perdido vigencia es, esa situación, sino que se ha transformado. Y ahí podríamos hablar eh, más adelante eh, cómo se ha transformado y qué supone eh, lo que explican esas narraciones es que hablan de la melancolía como punto de partida. Es decir, hablan de la ruptura entre el arte y la vida. Por eso también la creatividad eh, tiene una relación íntima con la melancolía. Ah, es decir, entre poeta y ser humano ¿no? que pueden vivir en la misma persona también. Eh, o de alguna manera el ser humano que, que, que habita, el, el, el que puede ignorar los deseos del poeta ¿no? y vivir en el mismo cuerpo. Eh, de alguna manera es la, la locura del Quijote que enloquece porque espera encontrar en la vida lo que, lo que está en la literatura. ¿no? Ah, y, y entonces una de las narraciones interesantes en ese, en ese contexto son la de, la de la que hacen los poetas malditos, por ejemplo, lo, Baudelaire, etcétera, ¿no? que hablan de, del spleen. ¿no? Eh, es decir, mmm, la melancolía como conciencia de la miseria cotidiana, ¿no? de aquello que pasa por nuestra cabeza el domingo por la tarde o al final de una vida laboral, cuando llega ese momento de jubilación ¿no? que todos esperamos, porque nos dicen que es el momento de que vamos a empezar a vivir. Ah, y entonces el ideal de todos esos eh, narradores, digamos, que es liberarse de lo que nos somete y nos liga a la, a la vida, a la rueda de la vida, que nos determina, ¿no? que nos impide llegar a ser lo que somos. Eh, por eso también muchas de las narraciones, y creo que ahí empieza a conectar con la situación actual, entienden que consiste en estar a la espera de algo. ¿no? Que, que rompa la repetición monstruosa del tiempo, el hábito de la existencia uh, y por eso también confían en que el arte, la, la práctica artística les redima de la miseria cotidiana ¿no? um, y la existencia en ese contexto es, es, es percibida como un castigo en ese sentido que despierta esa melancolía pero que a partir de ahí surge una iluminación profana, ¿no? una creativa. Uh, ¿Por qué es necesaria la melancolía que conduce a esa crisis del sujeto? Pues es necesaria para darse cuenta de que el sujeto es una ficción eso sí, muy bien construida desde el siglo XVII, que culmina en el romanticismo, porque es en el romanticismo cuando eh, la realidad solo interesa en función de un sujeto que la explica. Uh, y si es interesante esa época de la crisis de la modernidad es porque en, en el nihilismo que hay, hay hay un agujero que es el de la, en el que sí creen que es en el arte, en la creatividad, ¿no? Es la única verdad metafísica. Por eso, si hablamos de melancolía, hablamos sobre todo de, de detención, del momento de detención. Por eso también, Mion Chulhan, que ha citado Alejandro, eh, yo recuerdo en Psicopolítica, por ejemplo, hace referencia a que el sentimiento se detiene y la emoción no, y, y distingue, ¿no? y habla de, de, la, de la carencia de sentimientos. Y no podemos detenernos porque en la actualidad somos únicamente, en su lectura, como dice, órganos sexuales del capital. ¿no? Eh, claro, cuando el ser humano se convierte en sujeto y objeto de la reflexión, eh, cosa que, por ejemplo, mi perro no puede hacer porque cree que hay otro perro en el espejo, hablamos de la consolidación de la condición humana, ¿no? O sea, ¿qué es la vida humana si no existe eso? Eh, en ese sentido, la melancolía es, es, una, es prácticamente una definición de la condición humana, en ese sentido, ¿no? uh, En fin, mm, podríamos, si no sé si les parece, ya conectar esto con, con, con la actualidad, pero antes me gustaría decir solo eh, que en la, cuando ha hecho la pregunta eh, Alejandra, Daniela Alejandra que ha hecho la pregunta de, de cómo se relaciona la melancolía con la creatividad, cómo es posible que, o quizá con la, con la figura del artista que necesariamente tiene que ser melancólico. Ahí tendríamos que ir a, seguramente a la construcción del genio, eh, la construcción histórica ¿no? y, y, y la patologización de la creatividad, que también es muy interesante las patografías que hay que ha tenido continuidad en las vanguardias a lo largo del siglo XX. Eh, a mí, cuando aparecen estas dos cosas juntas, eh, se me encienden las alarmas en el sentido de que eh, el positivismo del XIX y seguramente que está en la base de, de una orientación en el campo de la, de la psicología, al que hacía referencia a Alejandro, eh, elaboró un sinfín de patografías del genio que había descrito el romanticismo. O sea, Le procuró dar incluso una base fisiológica a esas descripciones. Que, que después enfrentan el bohemio, ¿no? la figura del bohemio, con el filisteo. ¿no? Eh, porque, es decir, a partir de, de, de, de percibir el creador que se afirma por encima de, de una convención que desprecia al mundo burgués y a su vez este mundo lo percibe a él como una provocación. ¿no? Y a, a partir de eso se empieza a poner en conceptos eh, y, a, y a patologizar. Uh, en fin, mm, podemos seguir hablando de la, de la cuestión y conectarlo con la actualidad. Muchas gracias a ambos. Alejandro, ¿quería decir algo? Parece? No sé. Sí, de hecho, sí. Quizás sería importante también para pa quienes nos están escuchando precisar la diferencia entre depresión y melancolía o, o quizás uh -huh. referirnos a qué significa esto de la patologización de la melancolía. A mí hay una frase de Susan Sontag que encuentro notable y que cada vez que alguien me pregunta a mí la diferencia la cito a ella. Ella dice, la depresión eh, es melancolía desprovista de su encanto. Creo que no hay nadie que lo pueda decir mejor. Eh, efectivamente, como decía Diego, a lo largo de la historia la melancolía siempre ha estado entre ese entremedio, entre eso patológico y normal. O sea, la melancolía en sí es fuente de contemplación, de creación, pero también puede ser fuente de patología. Todo tiene que ver con el régimen que se le dé, el lugar que ocupa, eh, tanto en la historia y en la relación entre los individuos y también... Eh, en cómo se va articulando a propósito de la creación, el arte y, y el amor, diría lu Andrea Salomé. Eh, probablemente sea Freud de los primeros quien hace esta distinción entre el duelo y la melancolía. En, en, en el psicoanálisis, la melancolía tiene una connotación eh, más psicopatológica, más, eh, eh, por así decirlo, eh, una connotación más negativa, pero no necesariamente eh, lo es así en todas las lecturas. De hecho, es muy importante, por ejemplo, a propósito de, de, de las preguntas y de, de lo que íbamos conversando con la Jime, eh, cierta frustración o cierto dolor o cierta experiencia de melancolía para la creación de símbolos. Es muy importante para el pensamiento en general, más allá del, del, del artista como, como el melancólico, para la construcción del pensamiento mismo, para la creación de símbolos, para la creación de recuerdos. Eh, por tanto, si bien el psicoanálisis hace esa distinción, no necesariamente su salida es medicalizar el problema o patologizarlo, simplemente hacer una nosología de, de los trastornos eh, de la psique. Eh, yo diría que en la época actual eh, la melancolía se transformó por depresión. O sea, lo que impera hoy es entender cualquier aflicción más en esa línea como depresión. Eh, lo que a lo largo de la historia no ha sido así eso podría agregar por mientras, no sé Diego si sí, eh, sí es, es, estoy totalmente de acuerdo que, que es, es verdad que quizá mmm, yo hablaría eh, más allá de esto, de un imaginario eh, incluso fuera del mundo de la, de la un imaginario social que ha tenido mucho éxito eh, en una de las fases de construcción de, del concepto de genio, ¿no? Eh, de hecho forma parte de, de esa, que se ha ido retomando en distintos periodos de la, de, la, de, la, de la historia y que tiene un elemento siniestro desde el punto de vista eh, sociológico, que es que la creatividad se paga cara, se paga con la miseria, con la marginalidad, con la locura, por haberse separado de la repetición de la norma, como si fuéramos un prometeo, un orfeo, que debe ser castigado, ¿no? Ah, por cierto, orfeo, hijo de un dios y de una musa, ¿no? Y eso... Y eso reconforta al que la cumple, digamos, al que cumple la norma y además le permite imaginar, uh, fantasear una transgresión a la que nunca se va a atrever uh, porque vive, baja la cabeza <ríe> frente a, a, a, esa, a esa norma. ¿no? Um, entonces, sí que, mm, es decir, cuando se clasifica la, la, la melancolía, la melancolía, es decir, la melancolía como agente creador más que, que se clasifica como patología, no se ve la creatividad eh, genial, distinta, eh, como una patología se arrincona una experiencia humana creo esencial, ¿no? de que en gran medida depende, eh, como decía, la capacidad, la capacidad que tenemos de pensar uh, por nosotros mismos, más allá de lo dado. ¿no? Uh, y, y por cierto, también eh, creo que como muy bien decías, la dictadura de lo positivo, ¿no? El, el evangelio del rendimiento que mutila la condición humana y su, capaci su capacidad de distanciarse de la realidad, que por eso, por eso tiene unas connotaciones políticas eh, fundamentales, eh, se ha extendido a todos los sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, pero... Pero esa, esa, digamos, el condenar esa huida de la realidad, condenarla, patologizar la melancolía como agente como creador, eh, eso también lo hizo el realismo socialista, por ejemplo, que solo veía fuerzas reaccionarias, eh, veía el este burgués y enfermo eh, y con ya la melancolía creativa precisamente con la impotencia depresiva, ¿no? que es la huida de, de, de, la, de la sociedad o cuando precisamente la sociedad burguesa se protege también frente al creador loco y enfermo, lo califica como tal, idealiza la salud y la convierte en un fetiche también la salud ¿no? y, y hace de la vida un absoluto, que eso también, eso también habla, habla Han y, y incluso también hay otro autor interesante en ese sentido, Gilles Lipovetsky que, que dice que, que el capitalismo de la seducción solo tiene un valor que es el hedonismo, ¿no? que sustituye a todos los demás ah, y el tema es ese un poco el, el, el reducir la subjetividad y la experiencia de la condición humana al, al pragmatismo social uh, que sigue, que sobrevive hoy en la imagen del emprendedor, en el sujeto del rendimiento, uh, que deja de ser humano para ser un recurso humano. ¿no? Uh, recuerdo a un individuo al que, al que, que se hizo viral, no, no, no voy a decir quién, quién era en Twitter para no darle más publicidad, que además me parece un peligro para la salud pública, uh, que decía que si vas a deprimirte no permitas que te suceda en cualquier momento del día, ¿no? tienes que determinar un momento para, para que te... Sí que no interrumpa otras actividades que debes hacer. ¿no? Es decir, la forma contemporánea de la esclavitud es la adaptación total a lo real ¿no? y, y, y el fin de la creatividad mmm, y también del pensamiento. O sea, ahí estamos, ¿no? que es cuando hay un verdadero muro contra la conciencia melancólica, que es una expresión del conformismo social, por eso también tiene implicaciones eh, evidentemente sociopolíticas. ¿no? Sí, parece que esos personajes son universales, <risa> están en todas partes... <risa> Sí, bueno. Oigan, qué interesante, me gusta mucho esta imagen de, de la melancolía como una huida del mundo, también necesaria siempre, eh, pensando, no sé, siempre pienso en los monjes, pero pienso en este monje que se retira al mundo, y me acuerdo de Clarice Lispector que decía que solo se retira al mundo quien ama demasiado al mundo, digamos, como también me encuentro bonita esa imagen como de... De, del momento de la melancolía, digamos, como de un profundo amor por el mundo eh, al mismo tiempo que una retirada de él. Y en ese sentido quisiera que la, eh, Daniela no, no, no, te, les preguntó sobre un momento específico como quizás de la historia en que se patologiza la melancolía y yo también quisiera volver atrás eh, a un momento eh, al, eh, que todos hemos vivido que es el momento de la infancia. Que me parece que es un momento que, se, que la melancolía está bien tiene harta, harta relación, ¿cierto? Sí, porque también se vincula con la nostalgia quizás, eh, con el momento en que la melancolía se reprime, ¿cierto? Son finalmente lo, los que están, nuestros padres o cuidadores, los que nos entregan ese, esa relación con la, con la melancolía, como cuando uno dice, ya no llores, o ese tipo de cosas. Entonces, entonces, si nos pudieran hablar un poquito de quizás... Sí. De, de, de, ese, de ese lugar, tanto simbólico como real. Eh, sí, es muy importante, de hecho. Eh, hay una autora que se llama Joke Hermsen, que es eh, holandesa. Tiene un libro precioso que se llama Melancolía en tiempos de incertidumbre. que Ha sido muy, muy útil también en tiempos de pandemia. Pero ella, ella define la melancolía... Eh, por, por dos razones principalmente, o, o por dos características. Una por la conciencia de la muerte, y la otra por la transitoriedad de la vida. O sea, el mismo hecho de ir creciendo, de ir abandonando la infancia, determina la melancolía. Y en ese sentido la melancolía es un afecto compartido por todos nosotros. Eh, esto es muy interesante porque el psicoanálisis también la chunta bien en, eh, eh, en respecto a esa conceptualización, porque... Eh, hay algo con relación a la falta eh, y a propósito de lo que yo decía con la creación de símbolos hay distintos autores pero por ejemplo Winnicott, eh, Klein, Freud incluso hablan de este estado del niño o del infante donde es un todo con la madre hay lo que se describe ahí como una omnipotencia total una relación de ser uno con el otro y con el mundo cuando entra el lenguaje es nuestra primera pérdida, es nuestro primer sentimiento melancólico. Por eso Lu Andrea, Salomé decía que curiosamente nuestra primer recuerdo es una experiencia de pérdida, es decir, la introducción del lenguaje ya no separa de esa fusión con el todo. Eh, y a lo largo es de la vida. Lo que tú decías, la relación, perdón, con el duelo, ¿no? Por eso lo describías como un duelo también. Tal cual, porque en el fondo, al nosotros perder esa conexión con el todo, esa, esa omnipotencia total. Por eso también Freud le decía al niño, a la guagua, your majesty the baby, porque uno, no sé, un niño ahora acá una guaguita, yo el tiro me preocupo de que si está la temperatura bien, si es que tiene frío, si necesita algo, es como, hay un, hay un impulso narcisista del ambiente, ¿cierto? A contenerlo, de que sea una unidad con el todo. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, esa omnipotencia se ve fisurada, se desgarra, porque está la entrada del mundo, el lenguaje y de los demás. Tenemos que compartir los juguetes, básicamente. Eh, por tanto, eh, ¿por qué es importante el duelo en ese sentido? Porque el infante, al ir eh, teniendo esa conciencia de transitoriedad de la vida, de tener esa conciencia de la entrada del lenguaje, por ejemplo, y la entrada del mundo, y a distinguir también lo que es un interno mundo y la frustración, el duelo o el dolor, que en la medida en que yo me frustro, ¿cierto?, en la medida en que eh, asumo una pérdida, puedo introyectar o puedo volver a recrear ese objeto en el interior, y puedo usarlo. Eh, por ejemplo, eh, se dice que cuando la, los bebés lloran, ¿cierto?, y la madre llega, o, o el otro que lo cuida y llega con el alimento, eh, el niño se satisface, pero las próximas veces cuando llore y el alimento no llega de inmediato, esa frustración permite que se cree un recuerdo, que el niño recuerde, alucine, que va a llegar el pecho y eso lo calma. Entonces ese pequeño momento de frustración le ayuda en la creación de los recuerdos y del pensamiento. Eh, pero esto es fundamental porque la melancolía es precisamente esa conciencia de la transitoriedad de la vida y de que somos seres humanos constantemente en falta y, en, y, en, y que tenemos que ir a lo largo de, y al en el desarrollo de la vida aceptando, integrando y viendo el proceso de duelo de, de aquellas pérdidas. Eh, a propósito de lo que decía Diego también de la sociedad contemporánea, no hay espacio precisamente, ni temporal tampoco, eh, ni social ni cultural, para hablar de estas cosas o para integrarlas dentro de lo que puede ser un eh, momento creativo o potencialmente creativo. Eh, la optimización del self, ¿cierto? el rendimiento, son las nuevas máximas, por tanto estos momentos de pausa son sumamente censurados. Um, así que sí, es fundamental en el desarrollo de la infancia y lo que significa la infancia y el tránsito hacia la adultez, el sentamiento melancólico. Por eso los niños, hay otro autor, con esto termino para no alargarme, que es Winnicott, que es un pediatra, un psicoanalista, eh, que él habla sobre los espacios transicionales, estos espacios donde los niños, son espacios que ayudan a que los niños toleren, por así decirlo, esta frustración de una manera no tan abrupta. Eh, por ejemplo, acá, no sé cómo se le dirá ya Diego, le decimos tuto a estos pañales de género que usan los niños, eh, o pueden ser muñecos también, o peluches, que es muy curioso porque tienen el olor de la madre, tienen una serie de texturas que recuerdan a la madre. Entonces son estos objetos que los niños crean, que están en, entre el mundo interno y el mundo externo, que permiten tolerar esta irrupción del ambiente, esta entrada en la realidad. Y sostenerla melancólicamente, por así decirlo, y poder crear. Y no sucumbir ante un miedo al derrumbe o ante una aniquilación. Entonces ese espacio potencial es tremendamente importante para la creación. De hecho Winnicott dice que un yo integrado o, o un nativo de salud mental es la creación, la creatividad. Él lo dice textual. Entonces todas estas capacidades, esto medio, entre el ambiente y el mundo interno eh, son muy importantes de poder eh, sentir esa frustración, de poder tolerar eh, esa falta. De hecho, esa es la condición de la creación. No sé si me expliqué o me alargué mucho, pero... O después volver sobre... Te ahí. alargaste ya, ya te alargaste. Ya pasó. <risas> no, perfecto, muchas gracias. Diego, no sé si quisieras... Eh, Yo, algo. lo que ha explicado, no, no, está también expuesto que... Eh, bueno, como está la grabación de esto, me lo voy a escuchar para aprender porque es una cuestión que, él, que, que yo no domino y, y él la ha explicado muy bien, sobre todo la cuestión del, del crecimiento. Así uh, que sí que es verdad que uh, la cuestión de la frustración que ha aparecido me parece que está muy extendida, uh, no solo por las condiciones materiales, que, que evidentemente también, uh, sino que también... Porque si planteamos la vida en clave de un determinado concepto de productividad, de, de éxito, ¿no? eh, como se hace hoy, um, un día nos preguntamos por qué, por qué hemos vivido y por qué luchamos por una meta que no existe, ¿no? que es esa plenitud, ese estado de plenitud o de felicidad que se promete y que nunca llega. ¿no? Uh, y entonces es cuando aparece la, la, la frustración. ¿no? Uh, y por eso también al principio insistía en, en, en Schopenhauer, que siempre se, se identifica como un pesimista. Eh, pero en el fondo lo que se está diciendo me parece un autor muy útil en estos momentos precisamente porque, porque reivindica esa necesidad y, y también reivindica otra cuestión que, que es muy olvidada, que es, que es, a la hablar de melancolía, hablamos también de pensar con el cuerpo, ¿no? que es el gran olvidado durante siglos de, de la filosofía, eh, nos empuja a pensar con el cuerpo porque, porque nuestro cuerpo está movido por lo que Schopenhauer decía que era la voluntad que es ese, ese impulso ciego que mueve el mundo y que también está en el fondo de mi ser. ¿no? Uh, y se expresa la voluntad en ese cuerpo con un conflicto, y, y lo que hacemos hoy es intentar anestesiar ese conflicto. Sí, yo quería agregar solo una cosa que se me había olvidado, pero esta, esta omnipotencia a la que yo me refería citando a Winnicott, eh, Freud la describe también como el narcisismo primario o el afecto oceánico, que es esta sensación de unidad con el todo, este como, como Nirvana, ¿cierto? esta esta sensación de, de ser uno, eh, es una experiencia que todos tuvimos en algún momento y que precisamente perdemos, y que es previa a la adquisición del lenguaje. Eh, Lu Andrea Salomé le denomina eso a un yo interior, un yo prelingüístico, la prehistoria de cada uno de nosotros. Esas primeras experiencias de gratificación y de, de, de displacer eh, son experiencias que nunca vamos a poder volver a vivir y a experimentar con esa totalidad, con esa fusión con la madre. Nunca vamos a volver a ser así de majesty en la vida. Entonces, la melancolía es inherente a la condición humana. Eh, ¿Qué dice Lu Andrea Salomé? Que me parece muy, muy, muy interesante. Que podemos volver a ese yo interior, a conectarnos con ese yo interior a través del amor y el arte. Eh, eso es muy importante. ¿Por qué el arte, a propósito eso de lo que dice. Es clave decía, para el ciclo. De, de, esa, de esta retirada al mundo, porque el arte... Permite, eh, y en este sentido la creación, como burlarse un poco de la monotonía del tic-tac, del reloj. Eh, el arte detiene el tiempo. Cierto. ¿Y por qué el amor? Bueno, porque en el amor eros y tánatos conviven muy de la mano, y el amor es una invitación también, si es amor, a esa ruptura del yo, a esa ruptura de este borde, de este contorno, eh, que no está muy en contacto con este yo interior prelingüístico, ¿cierto?, y que al desarmarse un poco en la exposición inherente del amor, nos acompaña y nos toca un poco a esa, a esa experiencia de nuestro propio yo interno. Eh, así que esa experiencia eh, que todos tuvimos, y la posibilidad de volver a esa experiencia, solo se da a través del de afecto melancólico, porque nos permite crear, nos permite crear y recrear lo que alguna vez sentimos, que nunca más vamos a sentir, pero que pudiésemos sentir a través de estas experiencias como el arte, la creación y el amor. Y ahí claro. a mí me es inevitable pensar en tantos poetas y artistas que han justamente elaborado esta imagen de, la, de esta falta de la que habla Alejandro mediante la creación de, simbólica de una, una edad de oro perdida, como, o un paraíso perdido, en el que el lenguaje es fundamental. O sea, y por eso se, se utiliza también el lenguaje de la poesía, ¿cierto? Hacer nuevos lenguajes. Incluso hay muchos intentos, eh, la misma Hildegard von Bingen, de reconstruir el lenguaje eh, antes de que perdiéramos la comunicación con Dios en el paraíso, que es finalmente este, este todo del que hablas tú. Y inevitablemente eh, pienso en la poesía de Jorge Tellier, cierto, que, que, que está pensando justamente en estos lugares perdidos, pero que están ahí en la memoria, ¿cierto? como pequeñas luces que conviven justamente en, en la noche melancólica. Y que, y que están más allá del lenguaje también, porque... A propósito, un amigo que está acá mirándonos el otro día, lo hablábamos en un taller, la palabra mata la cosa. Eh, el lenguaje también eh, coarta algo de la experiencia. Eh, aquello inefable que, que conviene el lenguaje es mucho más traducible a través de un afecto melancólico y a través del arte, por ejemplo. O a través de la poesía. Eh, claro, ese es otro gran tema vinculado también, que bueno, podríamos seguir ahí, ¿no? Cómo se expresa esto, cómo se elabora, cómo se comunica. Eh... Sí, es, es... sí, por favor, Diego. No, no, seguramente es el arte y la experiencia estética la, la última trinchera para incluir esas experiencias del dolor, esa representación incluso del dolor ¿no? que, que articule vivencias reprimidas seguramente uh, porque no son funcionales, en la medida que no son funcionales sí. se reprimen. ¿no? Y, y, y ahí tendríamos que entrar quizá que ya sería más polémico, no cualquier tipo de arte, <risa> sino que uno que conmocione, que vulnere, y en esto, y, y, y, y vulnerar es, es, el verbo, es un verbo con toda la intención, porque eh, ya que citaba a Han, Han precisamente, en, eh, si no me equivoco el título es salva, La salvación de lo bello, uh, él ataca a Jeff Kunz, por ejemplo, lo critica, y porque Jeff Kunz dice que el arte no es otra cosa que belleza, alegría y comunicación. ¿no? Uh, ese sería un arte inhumano, para precisamente, para, para Han, ¿no? porque no hay nada más humano que el dolor y la melancolía. ¿no? que es lo que te conmociona, el vulnera. Cierto. Qué interesante ¿no? todo lo que nos han contado los dos, ¿cierto, Jimé? Eh, muy motivante además para pensar y reflexionar, yo mientras lo he escuchado, bueno, me gustaría hacerles muchas preguntas, pero vamos a priorizar en estos minutos que nos quedan además poder transmitir, las, y los invitamos a, a participar ya sea con el audio o por el chat. Quiero leer un par de comentarios que eh, dejó Pablo hace un rato atrás, pero mientras tanto van elaborando sus preguntas. Eh, Pablo, sobre este tema del control del cuerpo, ¿no? eh, decía el control del cuerpo sigue vigente en el mundo entero, en las grandes concentraciones de lugares de trabajo. La posibilidad de tener una salida profesional no anula la realidad de personas que siguen trabajando de 12 a 14 horas diarias. Es interesante también cómo la demanda de felicidad se da a veces con un miedo al otro. El tema del miedo, yo lo pensaba también a partir de esta, de esta solución de la anestesia. Yo creo que al final es como, me imagino, estar en ese sendero peligroso de, de Jung y optar por la anestesia frente al miedo, porque también nos negamos al miedo. Eh, bueno, eh, Es interesante también cómo la demanda de la felicidad se da a la vez con un miedo al otro, con el otro como pot potencial agresor del que debe cuidarse y no un otro que complemente, claro, que abre posibilidades que son imposibles en la individualidad. Al mismo tiempo, dice Pablo, el sufrimiento no es solo un objeto de estudio, supongo, sino también el dolor que atraviesa la persona. Verlo como un objeto de estudio es una distancia problemática con quien está sufriendo. Eh, sí, probablemente se puede, no sé, aquí... Eh, no sé si soy la más eh, indicada para, para comentar, pero en todo caso yo creo que también habría que reformular qué entendemos por un objeto de estudio. ¿no? Yo creo que la Jiménez y yo también nos ha pasado en estas mismas horas que estudiamos y pensar un poco, eh, y lo pensaba hoy día a partir del ciclo propiamente tal de la imaginación, cómo es tan, eh, clama una aproximación tan interdisciplinaria. Yo creo que hoy estamos como un poco retorcidos ahí, ¿no? Y que esa búsqueda de la especialización y de definir un objeto y desde dónde entonces se aborda. Hoy hemos estado pensando en estas cosas desde la filosofía, desde la psicología. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio también de poder aproximarse a una perspectiva distinta quizás a esos objetos, entre comillas, de estudios, ¿no? Incluso involucrarnos más con esos objetos de estudio. Eh, de lo que estamos como acostumbrados, ¿no? Esa distancia que de repente ponemos, no sé, en la academia, en los estudios literarios, esa distancia crítica que hay que, que, hay que imponer también, ¿no? Integrar, más bien. Yo por aquí tengo abierto el libro rojo, siempre lo digo, lo tengo abierto en mi casa, eh, en una voluntad justamente como de integrar esos objetos de estudio, ¿no? Que dejen ser objetos, no sé si me, si me explico, me extendí también, <ríe> perdón. Yo, yo estoy sí. de acuerdo porque... Y yo creo que acá el psicoanálisis, al menos, yo lo rescato por lo mismo, porque es una, es una artesanía, es una relación singular eh, de comprensión entre el padecimiento y quien lo padece, pero siempre es singular. Eh, la técnica en ese sentido no se insubordina a los fines, no se transforma en un claro. fin. La época contemporánea, como decía Heidegger a propósito de esto de que la ciencia no piensa, la técnica es el fin. Eh, y en esto de las aflicciones, claro. además de que son inherentes a la condición humana, volviendo al cierto, el dolor es un hecho existencial, ¿no? no es un hecho fisiológico, no es el órgano el que sufre, es el individuo entero. Eh, sea un objeto de estudio o no, la relación o la comprensión de eso, en su vertiente más patológica, por ejemplo, que le pudiese competir al psicoanálisis, siempre es singular entre quien padece ese dolor eh, y la forma en cómo lo padece. Claro. De hecho, el mismo cometido del psicoanálisis, Freud lo decía, es transformar el síntoma histérico, la miseria histérica, por una infelicidad común o ordinaria. Pero nunca la felicidad, por ejemplo, total, ha sido eh, de estudio o de interés del psicoanálisis. Eh, en ese sentido, a mí, a mí me gusta una argentina que se llama Alexandra Cojan, una psicoanalista que dice que habitar la fragilidad es mucho más emancipatorio que pensarnos eh, potentes o, o, o autogestionados. O sea, hay algo en habilitar la fragilidad que, que parece que ser mucho más emancipatorio. Eh, pero sí, eh, no necesariamente es del psicoanálisis un objeto de estudio como tal, es más bien una relación singular que en su develamiento, en su comprensión, hay harto que espigar de él también. O sea... Freud lo decía, eh, hay que espigar algo del dolor para la vida ulterior. Qué bonita esa imagen. Eh, y a propósito del comentario de, de Pablo, sí, yo, yo he leído hartas críticas a Han, porque, bueno, más a una hora con, con esto del carnet de movilidad que tenemos en Chile, no sé ya Pablo, pero nos están dando un permiso así como para poder movernos, muy biopolítico. <risa> Siguen operando, eh, creo yo, la sociedad disciplinaria Foucault, no obstante han, han habido como cambios importante en el, en el capitalismo tardío y en el, en el trabajo, todas estas aplicaciones como Uber, ¿cierto? las aplicaciones de comida, donde al final amo y esclavo coinciden en el individuo. Eh, no hay un, una fuera, eh, no, hay, no hay un otro a través de, de, del cual derrogar y llegar a la revolución. Eh, por tanto, yo creo que si hay una, un acento predominante en el siglo XXI por la psique y por esta como voluntarista, voluntarismo o, o esta omnipotencia ilimitada el yo de ser el único destino y el único responsable por la existencia me parece que eso también convive y esas lógicas del trabajo han tomado un montón de fuerza en los últimos años se han incluso intensificado con, con la pandemia así que sí, sí estoy de también sí estoy ese de es de llevarlo, sí a la actualidad no sí sí además es el rostro un poco el rostro amable de la represión no como bien eh, decía uh, y a mí me parece eh, también útil, por, por, por volver a citar a, a Lipovetsky, uh, cuando él habla de la, de la... Bueno, los conceptos a veces son simples etiquetas, ¿no? pero sí que me parece interesante cuando habla de la hipermodernidad uh, y, y, y el problema del narcisismo también, porque estábamos hablando del encuentro con el otro, cuando a veces las, todas las diferencias son consumibles o, o, se, o se domestica el encuentro con el otro, igual que se domestica la melancolía. no Se domestican eh, esas eh, esos afectos que pueden resultar no rentables. ¿no? Eh, es decir, eh, un momento en el que quizá estamos en una situación diferente cuando eh, vivíamos supuestamente la posmodernidad era despreocupación por el tiempo y ahora se vive el presente con inseguridad. ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones cuando uh, nos creemos. Hay una retórica ¿no? de sello yo emprendedor que puede dominar el mundo, pero al mismo tiempo eh, ese narcisismo, ese hipernarcisismo del que habla Lipovetsky, eh, ya no simplemente amante del placer y la libertad, sino que se ve responsable, aunque sea incapaz de asumir la edad que tiene. ¿no? Es, estamos, y eso lo vemos en... Eh, no sé si tú, Alejandro, lo, seguramente lo puedes, ver, lo puedes diagnosticar mejor o lo puedes percibir mejor. Uh, pero sí que también creo que tiene que ver con la época que estamos viviendo. ¿no? Uh, se ve eficaz, pero está amenazado por la depresión y el burnout, no, el, se ve flexible pero le aterra la idea de, de cambiar, de adaptarse a una situación nueva. Entonces cada vez más extendida. Eh, es decir, es, es, digamos, es la última fase de, de, de esa posmodernidad, no. Lipovetsky habla de que es la sociedad moda, el reino del consumo y la moda a todo y, y produce un individuo que es, eh, que es muy contradictorio también, no. Aquí tenemos una pregunta de Cristián Pérez, que se las voy a leer. Pensando en educación, ¿cómo activarían ese encanto desprovisto que tiene la melancolía en estudiantes de educación pública, ya sea de básica o media, en el momento actual en que nos encontramos? <risa> es una tremenda pregunta. Eh, yo me acordé inmediatamente de una discusión que se dio acá en Chile hace unos años sobre la posibilidad de reducir las horas de educación física y de arte en el colegio, por sobre las de matemática y las de, las de ciencia. Eh, ¿Cómo activar ese encanto desprovisto eh, teniendo más horas de arte? <risa> la verdad no sé, ¿eh? la verdad no sé. Es eh, una pregunta que me, me deja pensando. Eh, yo, yo sí veo algo que, que puede ser tanto positivo en, la, en las generaciones de adolescentes ahora, es que el tema de las aflicciones, eh, al, al parecer, tiene un espacio. Si bien parte de eso es coaptado por el mercado, eh, hay otra parte que está como normalizando cosas que probablemente mi generación u otras generaciones no tenían, como el hecho de darle lugar a las aflicciones, de verbalizar los afectos, de el ir, a, el ir a terapia incluso. Está bien de moda ahora. Obviamente que hay una parte de eso que lo coapta el coaching y la psicología positiva, pero también hay otra parte que eh, ha permitido un espacio social por una pregunta y por una pregunta que interpela a quien se la pregunta. Yo creo que lo, los adolescentes hoy por hoy están mucho más abiertos a esa sensibilidad hay una sensibilidad mucho más exacerbada, bueno, los temas de género, el feminismo, yo creo que han contribuido mucho en eso también. Eh, el reparto de lo sensible ha cambiado, eh, y en eso eh, la aflicción, creo yo, ha tenido un poco más de lugar. ¿Cuál es, eh, quizás lo negativo de eso? Es que esa aflicción llega muy traumática, llega con una dolencia muy patológica. Eh, no hay un paso previo a la posibilidad de una reflexión, sino más bien, bien en general, con síntomas o de manera bien traumática, bien abrupta. Eh, y ahí eso ocurre por distintas razones. Una en particular, más desde el psicoanálisis intersubjetivo, es que los afectos se modulan, se modulan en espacio intersubjetivo. Eh, no, los afectos y las emociones no son propias de los individuos. Eh, están supeditadas a los contextos donde surgen. Y si vemos la escuela o las instituciones cada vez tienen menos esa posibilidad de ayudarnos a modular las experiencias que nos van ocurriendo. Eh, no hay una sintonización afectiva ni un espacio para que tanto el niño y la institución puedan regularse mutuamente. Eh, y por eso yo creo que si bien hay un espacio para la aflicción en los adolescentes, adviene traumática. Porque no hay lugares, instituciones, eh, hogares, otros, que ayuden en esa modulación. Hay un castigo, hay una exacerbación por el rendimiento, por la optimización. Entonces se torna traumático. No todo dolor, no toda aflicción, no toda melancolía necesariamente es traumática o patológica. Yo creo que está más supeditada a los espacios para ser modulada y reconocida o no, lo que va a determinar si es que viene o no traumática. Sí, justo sobre Así eso, es eso de... ¿no? estaba preguntando Hansel. Sobre esa. ¿Cuándo se distingue esa melancolía saludable o patológica? ¿no? ¿Y si es sinónimo de depresión? Preguntan ahí por el chat. Sí. Si no hay una... Es que yo no puedo dejar de preguntarle algo, a Diego, perdón, pero Diego es no. experto en, en música también. Él es, no solamente ha estudiado, mm. hizo su tesis de doctorado, eh, no me acuerdo en qué, pero sí particularmente... compositor. ¿En quién, perdón? Bueno, compositor y, y, y filósofo. Más conocido como compositor que como filósofo, pero... Sí, sí, esa relación entre música y filosofía me parece interesante. Claro, él ha trabajado en eso y también... Mm quisiera preguntarle un poco sobre cómo se ha hecho cargo un poco la, la música o cómo se refleja en la música esta, este vínculo entre melancolía y música. Ah, y bueno, sí, creo, creo que, que tiene, una... Sí, <risa> sí. <risa> no, tiene una... No, diría que tiene una relación eh, uh, similar uh, y, y sucede casi al mismo tiempo, ¿no? cuando, cuando hablaba de la construcción de, de, de la figura del genio. Y, uh, sí que es verdad que incluso en el caso de la música, la, eh, como en la jerarquía de las artes, la música ocupaba el último lugar y, en, en el siglo XVIII. Y, y en el siglo XIX pasó a ocupar el primero uh, porque pasaba a ser el lenguaje, de, el lenguaje que no es verbal y, por lo tanto, revela el lenguaje de la voluntad de ¿no? eh, Schopenhauer, el lenguaje eh, más profundo que no, que no se articula en el lenguaje eh, verbal. Eh, hay, muchos, eh, hay muchos mitos que habría que destruir. Eh, en torno a la, mitos románticos ¿no? sobre la recepción de la música uh, el hecho de que sea un lenguaje reservado para, para unos sacerdotes porque la imagen que tenemos sacerdotal del genio romántico es la de Beethoven ¿no? la de Wagner uh, entonces bueno, es una cuestión eh, complicada de, de, de abordar pero, pero sí que lo, que lo que yo percibo últimamente es que tanto desde la creación como desde la recepción se intenta, se intenta derribar muchos de esos, de esos mitos eh, que igual de todas maneras siguen existiendo en la, en la sociedad, el, el, el ritual del concierto por ejemplo en el que se apagan las luces y, y salen unos señores disfrazados de pingüinos y todo esto esto sigue, sigue manteniéndose eh, y, y bueno en cuanto, en cuanto a la melancolía yo no diría que yo diría que, que no lo distinguiría de otros lenguajes artísticos ¿no? en ese sentido. Uh, sí que tiene una relación especial porque es un lenguaje especial en el sentido de ¿no? su base de matemática, de, de, que, de que se articula en un lenguaje que no es el verbal. Uh, y entonces sí que a partir de ahí bueno, fue considerado como, ¿no? como un lenguaje uh, que revelaba una verdad incluso absoluta, El ¿no? lenguaje del absoluto. Y eso tiene tradición también muy larga, ¿no? que, que, que conecta con los pitagóricos, uh, con la dimensión terapéutica de la música y que, bueno, nos llevaría muy lejos y que, y que quizá podríamos comentar también con la pregunta que hizo, que hizo el, el, el maestro, creo que era un maestro de educación primaria, si no me equivoco. Uh, pues igual que Alejandro pedía más artes, yo pediría más música dentro de esas artes o que se considere la música mucho más eh, como arte, que muchas veces se, se olvida. Sí, es verdad. Sí. <risa> muchas gracias, Diego. Aquí hay más preguntas. Eh, Esteban Soto dice, ¿la melancolía solo tiene relación con la música y el arte como medio de expresión creatividad? ¿O también se puede utilizar como inductor en otros ámbitos? ¿Económicos, matemáticos, John Nash? Eh, claro. Bueno, es, es, es verdad que, por ejemplo, el hecho de cantar juntos es, eh, está demostrado que, que genera, que fortalece comunidad, ¿no? Genera, fortalece los grupos, por ejemplo, eso está demostrado. Y, y por eso también la relig las religiones eh, siempre se, se hacen, eh, toman la música como una herramienta esencial, ¿no? De, Para formar una comunidad. Um, entonces, sí que es verdad que la música que prácticamente nos define, somos todos musicales. ¿no? Algunos se estropean cuando los estropean algunos profesores de solfeo cuando intentan imponerles unas estructuras eh, absurdas, pero todos somos musicales desde nacimiento, que ese es otro de los de los, uh, de los mitos ¿no? que a veces hay de, no, yo no soy musical, eh, no, <risa> todos somos. Uh, por lo tanto, sí, eh, la, la, la, las dimensiones. Hay muchísimos estudios interesantes eh, por ejemplo, Daniel Dennett ha escrito, eh, le podríamos recomendar una bibliografía, eh, ha escrito sobre el, el impacto de la música en el cerebro en los últimos, bueno, las últimas dos décadas, que son las dos décadas del cerebro, en las décadas de las neurociencias, hay muchísimos estudios sobre, sobre el impacto que tiene la música, por ejemplo, en, en, la, en el tratamiento de enfermos de Alzheimer, cuando eh, reconocen, lo único que reconocen es la, las melodías que escuchaban de niños, ¿no? y ahí empiezan a recordar, eh, digamos que el recuerdo musical es mucho más fuerte que, el, que, el, que, el, que cualquier otro tipo de recuerdos ¿no? por lo tanto sí, la dimensión de la música terapéutica incluso es, es infinita y todavía está por descubrir creo Muchas gracias a ver, sigo con la última pregunta que tenemos aquí, yo creo que ya podemos ir cerrando Jiménez. no sé voy a leer la pregunta de Paulina igual eh... Antes de cerrar, los invito y les invito, quizás quieren plantear alguna pregunta directamente, ¿no? Alejandro, a Diego. Paulina dice, la depresión también puede ser mirada como el lenguaje del cuerpo hablando, que sería el síntoma, y la depresión como el cuerpo diciéndonos algo, algo que debemos mirar, algo que necesitamos cambiar. El lenguaje del arte nos ayudaría a mirar aquello, me parece claro, que sería como una vía de aproximación, ¿no? ese lenguaje del arte, no solamente como de expresión, sino que también de, de llegar ahí, como un camino. Eso es muy importante, de hecho no es menor decir que Freud se agarra del arte para hacer una psicología, se agarra de muchos mitos, eh, Edipo, Rey, Narciso, o sea, él toma mucho del arte para comprender los fenómenos psicológicos, eso es muy importante. Y a propósito de lo que decía Paulina, Sí, el síntoma eh, sin duda que es como coaptado y es bien castigado por, por la sociedad social rendimiento y por, por la hegemonía de lo positivo, pero el síntoma en psicoanálisis tiene un valor. El síntoma tiene dignidad, es bien digno. El síntoma se entiende en general como una formación sustitutiva, es decir, como un algo que entra eh, y que nos permite mantener una verdad inconsciente e inconsciente porque puede ser muy dolorosa para la conciencia. Entonces, en ese sentido, el síntoma tiene un lugar y es muy útil. Eh, es una defensa incluso, ¿no? nos puede ayudar a mantener a raya deseos, eh, angustias o ideas que pueden ser muy destructivas para la conciencia. Entonces, tampoco se trata de que el dolor o incluso los síntomas salgan de la experiencia humana, eso es imposible. Eh, sino más bien de darle un lugar y de otorgarle la dignidad que merecen. Porque de alguna u otra manera, quien los padece padeciéndolos, ha logrado hacerse con el mundo, ha logrado de alguna otra manera relacionarse con los demás y con el mundo. Entonces yo creo que el síntoma tiene un valor, y sin duda es, es un arcano, es decir, hay, hay algo encriptado en el síntoma que, por ejemplo, a través de un proceso psicoterapéutico, se puede decodificar, pero en ningún caso suprimir. Así que sí, yo estoy de acuerdo, eh, hay algo que debiéramos mirar, y la forma de aproximarnos hacia el síntoma, para mí la forma biomédica, psiquiatrizante o medicalizante es tremendamente aburrida. Porque los ¿Qué? síntomas y las formas como las personas gozamos o, o, o nos adaptamos o vamos eh, resolviendo la vida es tremendamente llamativa, genera mucha curiosidad. Eh, entonces suprimirlo con un medicamento o... Eh, secuestrarlo de la experiencia sensible y, y tirarlo a, un, a, a una perspectiva más biomédica me parece tremendamente fome, eh, tremendamente fome. Estoy de acuerdo, y qué bueno que lo pongas en esos términos también, como de lo fome y lo, lo, fome. lo aburrido para Diego, lo fome es lo aburrido. Eso. Lo aburrido, sí, sí, eh. intuía, intuía, pero no estaba seguro. <risa> Digo, bueno... ¿Hay otra pregunta? La, este, ¿Tenemos tiempo, Dani? O? Sí, como tú digas, pues, Creo que está podemos bien. cerrar. Podemos cerrar. Yo creo que eh, podemos cerrar un poco. Con, ah, sí. ah, no sé si hay como... alguien que quiera hablar mientras las vamos leyendo, pero hay alguien que quiera hablar directamente. Bien, bueno, por muestro. mientras hay algo interesante que, que creo que tiene que ver con lo que acaba de hablar Alejandro, que es cómo podemos hacer capitalizar o transformar la melancolía en algo positivo, dado que los contextos sociales y problemáticas diferentes eh, creo que no puede ser fácil estar en melancolía y decir o pensar voy a crear algo al menos no para todos mm. yo creo que es una pregunta muy muy tiene una dimensión terapéutica tan fuerte que me parece que es más para Alejandro ¿Sí? yo por respeto más que nada eh no porque sí. querer... no o sea dale tú Diego así que no no, no es era absorber todo el espacio y me pongo a hablar así que no, no. Adelante. Con, entonces claro. no, no quiero ser impertinente. Claro. O sea, con, con, con capacidad creadora, yo creo que quizás podríamos eh, precisar un poquito a qué nos referimos con capacidad creadora, digamos, como no, que no significa que voy a crear una obra. Quizás. Claro, que, claro. No, no claro. Voy a, eh, es imaginación de mundos posibles, quizás, ¿no? Claro, lo que pasa es que capitalizar ya es un problema, porque no hay que capitalizar la partida. Claro. Es <ríe> muy a la mano del management o de la optimización. No hay que, en el fondo, eh, sacar de algo, de aquello, más bien, para rendir. Yo creo que eh, el camino es pigar algo de eso para la vida ulterior. Así lo responde Freud, espigar algo de eso para la vida ulterior. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay distintas formas, pero hay un concepto en psicoanálisis que quizás nos puede ayudar que se llama el goce, un concepto lacaniano. El goce básicamente es... Eh, la satisfacción en el displacer o la satisfacción en el malestar que es algo que también de alguna u otra medida todos compartimos, ¿cierto? Piensen en un boxeador por ejemplo, la satisfacción en que le peguen el goce tiene distintas formas de ser expresado hay un goce que es más mortífero eh, pero el punto no es el goce el punto no es que dejemos de gozar en ese sentido de tener placer con el displacer o con el malestar sino más bien quizás dirigirlo eh, hacia lugares que no sean tan mortíferos, o que no tengan eh, tanta incidencia o tanta repercusión negativa en nuestra relación con el mundo y con los otros? Yo respondería por ahí, pero en ningún caso eh, lo capitalizaría. Ahora, ¿cómo hacerlo eh, en los tiempos actuales? Yo creo que un desafío para todos, porque con estas nuevas con estos nuevos procesos de subjetivación, ¿cierto? donde la felicidad, un, un bien de consumo, se transforma en una máxima, eh, perdemos espacio para hablar de estas cosas, de las aflicciones, de, de la melancolía, del dolor, como algo inherente a la condición humana, ojo, no, no, no necesariamente como algo eh, negativo. Eh, sí, Efectivamente no es fácil en un estado de depresión patológica crear algo, pero la melancolía es distinta a la, a la depresión. Y, y se se para precisamente porque tiene encanto, está provista de encanto y de potencial creador Entonces, yo no creo que haya que capitalizarla sino que hay que resistirla y sostenerla un poco también, o sea, las aflicciones como decía Lebretón hoy le tenemos más miedo a la muerte que al dolor o sea, no, hay que, no hay que suprimirla de inmediato, las aflicciones también son parte de la vida sensible y tenemos que darle un lugar claro, pero si agarramos el Instagram y vemos la foto y esta gente vibrando alto más mal nos sentimos entonces, la aflicción hoy día se transforma como, como en, en una culpa, en, en un elemento tremendamente castigador. Porque como estamos tan, tan felices y tan rindiendo, que yo me siento así es como eh, una tortura. Eh, me parece interesante cuando acotabas esta cuestión de, bueno, primero no hablemos de capitalizar, porque se, instrumentaliza, se ha instrumentalizado todo, eh, el propio arte también, e incluso el juego, que es algo que no ha parecido, pero me parece que el juego... Um, tal y como está planteado muchas veces desde el mundo de la gamificación, por ejemplo, que tiene cosas interesantes, pero a veces se habla de gamificar uh, para trabajar más o para trabajar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no poder eh, disfrutar del juego en sí mismo? El valor que tiene por sí mismo, que lo tiene, que es el mismo valor que tiene el arte en sí mismo. ¿no? Es decir, claro. a mí me parece importante la cuestión de la ficción, es decir, eh, estar absorto en, en, en el mundo, en un mundo alternativo, en el de una novela, una obra de teatro, una ópera, eh, estar involucrado emocionalmente en ese universo de ficción, a perderse en él, eh, perder sentido de la realidad durante un tiempo, y que es un mecanismo que no solo sucede en el arte, sino también en el juego, por eso, por eso lo decía, um, es decir, mmm, yo... Una, uno de los autores que me, que me parece interesante en ese sentido es, es eh, Kendall Walton, eh, profesor, filósofo, profesor de la Universidad de Michigan, que tiene un libro que es Mimesis as Make Believe*, eh, Mimesis como fantasía o como simulación, ah, donde él ah, es interesante porque él dice, para entender eso tenemos que ir a los juegos infantiles, ¿no? que también ha aparecido en la cuestión del niño, que no son superficiales nunca ni insignificantes, sino todo lo contrario, son decisivos para aprender a relacionarnos con, con nuestro entorno, porque en el fondo somos vulnerables y nos da miedo. Uh, entonces, él, él se pregunta en ese libro eh, de qué hablamos cuando hablamos de representación. ¿no? Y me parece muy interesante también representación en el arte. ¿no? Que precisamente Schopenhauer eh, hablaba de, de, de la representación como la otra, el otro polo respecto a la voluntad, ¿no? que es poner adelante lo que estaba atrás. Uh, y por un ejemplo extremo para que lo entendamos, que es eh, los niños en Auschwitz eh, jugaban a un juego que llamaban ir a la cámara de gas. ¿No? Ese juego no era solo un juego, sino un intento de comprender la situación y comprenderse dentro de una circunstancia absolutamente incomprensible. Y a partir de ahí hacer frente a algo tan difícil como un genocidio desde la posición de un niño. ¿no? Eh, bueno, simplemente la cuestión de, del valor que tiene en sí mismo la, la construcción de un mundo posible. ¿no? Que es que yo creo que es la otra cara del imperio de lo positivo, es el imperio de lo real y el imperio de la instrumentalización de la vida humana. Hasta el punto de que hay un departamento de las empresas que se llama Recursos Humanos. Porque no somos humanos, somos recursos para reproducir. Interesante esa vinculación que estás planteando, Diego, también. Es súper atingente al, al ciclo, ¿no? Como pensar esa relación mm. con la imaginación, esa creación, la relación entre, estoy pensando en la literatura y el juego, en las vanguardias, el arte en general. Totalmente. ¿no? Cómo bus, bus, se, se, se buscó volver a eso. Exacto. Eh, sí, la vanguardia es sí, la reivindicación del juego. Sí, del sí, juego sí. y de lo improductivo, del ocio, del vagabundear sin destino... Y todo Exacto. lo que presenta ahí, que estaba pensando también, y aquí sí que vamos a ir cerrando, habíamos dicho con la Jiménez, ¿no? Eh, Súper interesante, y estoy pensando en Oriente, ¿no? como que parece que hay una diferencia ahí muy abrupta entre, entre Oriente, y estoy pensando en el elogio de la sombra, de Tanizaki, ¿no? Eh, que es una cultura que parece que, no, que sigue elogiando las sombras también, a diferencia de nosotros que optamos por las luces, la razón, el control, la anestesia, en fin, sí. eh, eso, eso es súper interesante todo. Yo les agradezco mucho. Jimmy, yo no sé si quieres, por mi parte. Sí, Dani, bueno, super, perdón, que... súper sincrónico, pero un amigo, a propósito de que lo invité a, acá, me mandó ese texto, que del que acá de mencionar no lo conocí. Precioso. Super sincrónico. Es muy bonito. Sí, bueno, muchas gracias, eh, Diego, por este trasnoche. Sí, diferencia para Diego. Bueno, pues me voy, me voy es a dormir. Temprano sí. <ríe> sí. Gracias Alejandro, realmente eh, no, eh, esta sesión fue, ha sido muy fructífera, nos dejan pensando en un montón de cosas y con ganas también de leer todos los textos que, que ustedes nos han recomendado. Si quieren seguir escuchando a, a Diego, eh, escuchen su podcast, Filosofía de Bolsillo y Alejandro próximamente esperamos leer tu tesis publicada como libro porque realmente es un, un texto que todos, eh, yo lo, con, con la Dani lo leímos y quisiéramos que todos pudieran hacerlo, así que muchas gracias también a todas y todos por esta, por conectarse. Sí, muchas gracias Alejandro. Sí, Estos esto, esto es aquí han grabado también, por si acaso, sí, están preguntando. Sí, va a quedar grabado y ojalá vernos otra vez entonces en tres semanas con estas identidades imaginadas en, en Juanita Fernández Solar, ¿no? Vamos a tener una sesión con Valentina arriaga y Bernardo Urrejola. Vamos a hablar sobre esas identidades imaginadas en el ámbito femenino también. Sí. Vamos a tener seguro una sesión muy bonita. Los videos se guardan y se publican en la página de la Universidad de Chile y también se los podemos mandar por correo si nos escriben. ¿Ya? Bueno, muchas sí. gracias a todos y a todas. Que tengan buenas tardes, buenas Chao. noches ya. Gracias Diego especialmente y gracias Alejandro, también es un gusto conocerlos. Sí. Igualmente. Sí, Igualmente, un placer. Un placer. Chao, que estén muy bien. Chao.